Y en aquel momento recordaba también como tres dimensiones que son, yo diría, no negociables para nuestra vida como maristas. En primer lugar, que somos evangelizadores en las periferias geográficas y existenciales de los niños y jóvenes. Esto es algo esencial para nosotros. Nosotros nacimos para la misión ...no para la supervivencia de una institución. Pasión y compasión, eso es lo que ardía en el corazón de Champagnat... ...y es algo que debe arder también en el corazón de todo marista. Sentir el apasionamiento, el fuego interior por la misión. Evangelizadores en las periferias geográficas y existenciales de los jóvenes... En segundo lugar, esa llamada a ser tejedores de fraternidad universal. Y esa expresión tejedores me parece importante porque indica actividad. Es una llamada a tejer, a poner en común la diversidad y construir algo juntos. Es un arte. Y eso es algo que también viene desde nuestro origen. El padre Champañá nos quiso hermanos. Y la comunidad no es para nosotros un instrumento, un lugar donde se vive y cada uno hace su vida. Sino que la comunidad es nuestra manera de ser en la iglesia. Algo que tiene un carácter profético, altamente profético, cuando en el mundo... ...se construyen tantos muros... ...en lugar de puentes. Esta sería la segunda dimensión... ...yo diría no negociable... ...y en tercer lugar... ...la llamada a ser... ...buscadores de Dios. Decía el Papa Benedicto XVI... ...sean siempre buscadores... ...testigos apasionados de Dios. Tanto la misión... ...como la fraternidad son llamadas muy exigentes. Por eso es tan sumamente importante que tengamos las raíces bien profundas. Y nuestra búsqueda de Dios es lo que nos da, profundidad en las raíces. Algo que no es fácil en un contexto como el nuestro, donde la llamada a, a la distracción es continua. Vargas Llosa habla de que vivimos en la civilización del espectáculo y todo se convierte en espectáculo pudiéramos vivir una vida muy superficial y por eso la llamada es a lo contrario no a la superficie sino al interior contrarrestar la superficialidad con la interioridad entonces esas tres dimensiones no negociables, me parece que es importante recordarlas como el camino obligado para todos nosotros. Podremos adaptar otros aspectos, podremos incluir matices, podremos hacer más o menos, pero nunca debieran faltar estos no negociables.